Hola, soy Tracy Tocohama Espinosa y es un placer hoy día compartir con ustedes alguna información sobre este nuevo campo de mente, cerebro y educación o la, la cruce de educación, neurociencia y psicología. Eso parte de una idea no tan nueva. Um, hace varios años, Leslie Hart eh, hizo una propuesta o una observación hacia los docentes que... Realmente no se puede o no se debe meterse en el campo educativo si no saben algo básico sobre el cerebro. Entonces partimos de este, esta perspectiva que, los, que nosotros docentes tenemos que saber más sobre el cerebro porque es el órgano de todo aprendizaje. Entonces tenemos que ser más familiarizados de cómo funciona, qué influye su rendimiento y cómo maximizar el, el buen uso de momentos de enseñanza-aprendizaje para tener mejores resultados en el aula. Entonces, hoy día vamos a enfocar entonces la ciencia en el arte de enseñar, que tiene que ver con el fundamento de ciencias duras como neurociencia y su influencia en, cómo, eh, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para hacer esto, eh, quiero probar un poquito sus conocimientos previos sobre el campo. Después vamos a revisar la información a fondo de dónde nació y de dónde salió esta información. Y de ahí vamos a jugar un poquito... Eh, en un juego de verdadero o falso, para ver si, qué tal uh, ustedes y sus conocimientos sobre el cerebro en comparación con los expertos, para que um, podamos ver exactamente las áreas que necesitamos profundizar más. Entonces, um, si les pido ahorita que hagan esto, cogen cualquier papelito y le doblan la mitad. Y básicamente, de un lado quiero que pones una carita feliz, y un lado, un señal de interrogación, de, de dudas. Del lado que tiene la carita feliz, ponga cualquier cosa que conoce sobre el cerebro y aprendizaje. Y al lado derecho, indica por favor, por lo menos una cosa que no sabes o ha escuchado o quieres confirmar o parece un mito pero no estás seguro o está en la prensa popular uh, que quieres confirmar. Por ejemplo los cerebros de hombres y mujeres son diferentes o solo utilizamos 10% del cerebro cualquier otra cosa que has visto en, en la prensa recién entonces toma exactamente 60 segundos para hacer esto ahora, presumo que ya has terminado esto, entonces ¿cuál es el objetivo del día? entendemos que ha sido abusado este pobre término de aprendizaje basado en el cerebro, enseñanza basada en el cerebro y cualquier cosa con la palabra cerebro yeah, o neuro es súper sexy, hoy en día hay neuro marketing, hay neuro this, neuro o sea, cualquier cosa que utilices palabras le hace súper popular. Entonces le hace muy difícil entender realmente qué es buena información y qué es mala información en ese campo. Entonces la idea es de salir de, de esos mitos y fundamentar nuestra práctica en buena información, no solo lo que es de moda, pero buena práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos si sí, nosotros como docentes no empezamos a documentar mejor nuestra práctica, si no basamos nuestras eh, intervenciones en el aula basado en evidencia, realmente nuestro arte, que ha sido misterioso a, a otras personas, no llegue a ser fundamentado en ciencia y eh, suficiente información hoy en día para documentar y mostrar cómo exactamente la ciencia puede apoyar nuestra arte de enseñar. Y debemos conocer esto para poder explicar y saber por qué, por qué funciona cierta intervención en el aula y no otros. Y eso es importante para poder fortalecer lo que sería nuestra, nuestra profesión. Entonces, eh, esto nació como una tesis de mi doctorado, donde estuve tratando de encontrar lo que es el cruce de neurociencia, pedagogía, psicología. Y al desarrollar el concepto, encontré la, la, el lindísimo mundo de interdisciplinaridad, o sea, la mezcla de información. Porque cuando hablamos de neurociencia, simplemente no estamos hablando de un solo ciencia. Hay muchas cosas que son sub-áreas. Por ejemplo, la neuroética, o lo que es eh, neurociencia cognitiva, o neurobiología, cuando hablamos de psicología, hay diferentes campos: hay psicología de desarrollo, hay otros tipos de psicología también, o sea, psicología cognitiva, psicología social, que también influye en educación. Y en educación tenemos diferentes ramos también: tenemos diferentes edades, pero también tenemos gente que especializa en el área de uh, psicología educativa o lo que sería uh, problemas de aprendizaje. Y cada uno de esos tiene aún más subáreas, áreas. Entonces, al ver ese tipo de ciencia, Estamos mirando varios eh, uh, complejos interacciones entre uh, dominios de conocimiento que anteriormente no estuvieron parte o no eran parte de la formación docente. Uh, cuando ustedes, cuando yo eh, fui formado como docente, realmente eh, aprender sobre el cerebro, aunque suena lógica ahora, no era lo más común en ese momento. Entonces, encima de todo eso, también tenemos que entender que cada uno de estas áreas. Esas ciencias tienen lo que sería su propia epistemología, filosofía y historia y por ende son, son cosas bastante más um, complejas. ¿Por qué? Porque cuando una, um, un neurocientífico decide ver el mundo, su sistema de análisis va a ser hasta el nivel de neuronas. ya Y un psicólogo va a ver lo que es el comportamiento de un, una sola persona. Pero nosotros educadores en muchos casos estamos manejando grupos o, o, o gente en conjunto en aprendizaje en social. Entonces, estamos analizando distintos niveles de análisis. Y eso sí le causa problemas cuando empezamos a, a hablar. Entonces, cuando yo hablo con un nuevo científico, en general tenemos que, que decidir qué sería nuestro eh, punto de encuentro en términos de información, porque ellos no entienden la complejidad del aula, tantas diferentes personalidades en un solo uh, lugar, están más acostumbrados a pensar en el laboratorio donde controlan por todas las variables y no es la vida real, pero para poder aprender entre nosotros tenemos que, que saber o sea, y poder conversar y, y manejar el vocabulario entre disciplinas. Y en general, psicología ha servido como un puente, uh, la verdad, entre las dos, um, de ciencias duras y ciencias uh, más suaves, como lo que es la educación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos diría? Ahí, uh, hablamos un poquito de diseño inverso, lo que sería la planificación inversa. Um, hay que definir primero cuáles son los objetivos. En educación siempre expresas objetivos en términos de competencias, lo que sería el conjunto de conocimientos, destrezas de y actitudes. En este contexto, para mí, las competencias esperadas o mis objetivos para ustedes es que al final de día ustedes entienden o conocen las diferentes categorías de información, la calidad de información uh, sobre el cerebro, memoria eh, eh, y atención. Existen categorías de uh, información de alta calidad y información de baja calidad. Vamos a hablar de cómo categorizamos esto. También espero que ustedes logren tener la destreza de poder um, saber cuándo y cómo aplicar esta información, esos nuevos conocimientos sobre la categorización de calidad de información en sus propios días y sus clases. Y en la parte actitudinal, espero que ustedes um, lleguen a ser consumidores muy selectivos sobre la información uh, del cerebro. Hay mucha, bla, bla, bla, hay mucha basura que, que está en el mercado hoy en día y desgraciadamente muchos docentes... Um, leen esta información, entonces por ende no tiene muy buenas bases sobre el cual uh, enseñar um, utilizando información del cerebro. Entonces esos son los objetivos míos del día. Em, antecedentes. Entonces para explicarles de dónde viene la información, como ustedes son todos pensadores críticos, no tienen que creerme, pero deben saber de dónde viene la información para poder decidir si van a aceptar o no. Uh, como les mencioné, comenzó como una investigación para mi doctorado. Eh, era una teoría que yo creí basado en una meta de la información que pude encontrar en los últimos 30 años, cruzando las palabras de aprendizaje basado en el cerebro, enseñanza basada en el cerebro, todas las conferencias, libros populares, um, artículos en journals, uh, neuroeducación, neurociencia y educación. Cruzando todos esos términos, encontré más que 4,500 documentos, de lo cual... Boté eh, la mitad porque realmente no era de alta calidad y revisé más de 2.000 documentos para tratar de crear mi propia teoría de lo que es el aprendizaje basado en el cerebro. Desde ese nuevo modelo eh, yo tuve que ser bastante humilde decir quién soy yo, o sea, para poder crear un nuevo modelo educativo. Entonces regresé a la literatura y invité a la gente que fueron... Um, más nombrado por sus pares en los artículos de revistas indexadas y los libros de calidad, um, hubo ciertos autores que uh, una que otra vez la gente dijeron, y cómo dijo, no sé quién, no sé cuánto, y cómo mencionó y mencionaba a otra persona, cogí esas referencias en los libros y en los journals um, para poder identificar 39 expertos en el campo de mente-cerebro-educación. Eh, les invité a todos a participar en un panel de expertos y cuen, eh, 20 um, eh, respondieron a, al pedido y participaron en 100% de las actividades. Y después hubo gente que dijeron, mira, no tengo tiempo para participar en este proceso de tres meses, pero eh, sí le voy a comentar sobre los resultados. Entonces, en, en total, 27 expertos de siete diferentes países... Me ayudaron a confirmar y ajustar el modelo y de ahí nació este concepto de mente, cerebro, educación y la información básica para los docentes del siglo XXI. Finalmente, le comparé eh, ese nuevo modelo con la literatura y tristemente encontré que la mayoría de los libros que compran los docentes no son de muy alta calidad. Entonces eso me impulsó uh, el deseo de, de compartir la información de más alta calidad con los docentes para protegernos como profesión, o sea, de, de los mitos que existen so, uh, sobre el cerebro de aprendizaje. Uh, los participantes en el panel de expertos en el Delphi Panel eh, fueron, eh, y totalmente por coincidencia, más o menos eh, la tercera parte eran neurocientíficos, la tercera parte psicólogos y la tercera parte educadores. Los que tienen sus nombres en dos colores es porque tienen formación en, en distintos áreas. Por ejemplo, Howard Gardner es un psicólogo, pero trabaja en el campo educativo, entonces por eso sus nombres están divididos, ¿no? ¿Qué hicimos con este panel? Revisamos 11 diferentes uh, áreas, incluyendo lo que era um, uh, qué tipo de estudios de cerebro. Entonces, encontramos o discutimos uh, arte y el cerebro, creatividad del cerebro, lenguaje del cerebro, lectura del cerebro, mate del cerebro. Pero también revisamos lo que eran um, destrezas de la vida. Son cosas que son importantes por el éxito, no solo en el ámbito escolar, pero también te sirve para tener éxito en, el, en la vida Real. Por ejemplo, el concepto de afecto, empatía, compasión, el rol de emociones en el aprendizaje, eh, motivación, memoria. Esas cosas son importantes eh, para el éxito escolar, pero también eh, te sirve a lo largo de la vida. Entonces, revisamos estos conceptos con los, um, los expertos también. Entonces, las 11 áreas que revisamos incluyeron lo que era el nombre. Nadie le gustaba el nombre de Brain Based Learning o aprendizaje basado en el cerebro. ¿Por qué? Porque pensaba esos expertos, que son realmente gente muy serios en sus áreas y sus profesiones, pensaba que estaba muy asociado a ese nombre con um, uh, marketing, con, con conceptos de venta y, que, y de baja calidad. Entonces, no querían que se nombra um, el campo Brain Based Learning o, o aprendizaje basado en cerebro, sino um, querían mente, cerebro y educación, o sea, separado por comas. Por qué? Porque también querían que sean iguales. Si tú dices um, neuroeducación, el neuro es un subárea de educación, o dices eh, psicopedagogía, psico es un subárea de pedagogía. Entonces ellos querían que está igual tratado por igual, esas tres eh, contribuciones a lo que es enseñanza y aprendizaje. Entonces, mente por psicología cerebro, por lo que es neurociencia y educación por la parte de pedagogía. Entonces, ellos querían cambiar el nombre. Entonces, revisamos todos esos términos. Lo que vamos a enfocar ahorita solo tiene que ver con las creencias y los mitos al respecto a lo que es neuroeducación o lo que es el, um, ahora conocido como mente, cerebro y educación. ¿Y qué encontramos? Revisamos muchos conceptos que se encuentran en la literatura que son muy populares con los docentes. Como les mencioné, solo utilizan 10% del cerebro todo importante está determinado antes de los 3 años de edad. Revisamos ciertos conceptos y dividimos en, y encontramos que hay dos tipos de verdades y dos tipos de mitos. Pero en ciencia... Sabemos, no existen verdades, ¿cierto? Solo existe más información o menos información. Um, entonces, este término está, está mal usado, por eso está en comillas aquí, pero las verdades en, en mente, cerebro, educación, son cosas que son ciertas por todos los cerebros, independiente de la edad, e independiente de la materia. Por ejemplo, es una verdad o es algo que tiene bastante ev evidencia, que todo aprendizaje nuevo pasa por el filtro de aprendizaje o previo. Entonces esto es verdad si tú eres un bebé recién nacido o de cinco meses de gestación o si tienes 100 años. Todo el nuevo aprendizaje pasa por un filtro del conocimiento previo. Por ende, esos son lo que llamamos eh, universales o, o los, las cosas que son principios y que no cambian. Pero también hay otras cosas que sí son verdades pero son eh, relativos. Por ejemplo, uh, sabemos que nutrición es importante por aprendizaje, y también dormir, pero no te puedo decir exactamente cuánto debes dormir. Entre cuatro horas y media y dos horas es absolutamente normal, ocho horas es el típico promedio, pero nadie puede dictar a otra persona cuánto necesitan para funcionar a su nivel óptimo, entonces sabemos que eh, mientras el dormir es fundamental, necesarísimo para el aprendizaje, eh, es muy relativo a una persona. Eh, sabemos que está mal sentir amenazado, entonces, y eso sí frena el aprendizaje de uno. Pero lo que tú encuentras como una amenaza y lo que tú encuentras como otra amenaza pueden ser distintos, basado en nuestras experiencias pasadas. Existen las dos cosas buenas, buena información, cosas que son verdad por todos los cerebros y cosas que son importantes, verdad, pero hay que conocer bien la, el individuo para saber cómo manejar estos. Y de allí, de esos principios y de esos tenets se llaman las cosas que son, que cambian entre individuos como el dormir, eh, nutrición, amenazas, motivación. Um, esas dos cosas nos llegan a lo que serían ciertos guías de cómo debemos enseñar, entonces, basado en esa información. Para llegar a esto, utilizamos lo que era el guía de, de la OCTE. Uh, empezaron en el 2002 a hacer estudios muy serios basados en uh, aportes de distintos gobiernos. Entonces los 30 países en el 2002 que escribieron el primer reporte uh, el nacimiento de las ciencias del aprendizaje, ellos querían hacer su ciertas sugerencias de información básica que debe saber todos los docentes. Eso fue modificado en el 2007 y recién Estamos terminando un nuevo reporte sobre lo, la información nueva en neurociencia que debe influir en el nuevo perfil del docente. Basado en los criterios de la OECD, encontramos categorías. En ese primer libro, ellos hicieron una sugerencia. Existen básicamente cuatro categorías de conceptos que tienen que ver, que ver con la calidad de información. En el primer instante existe información que está bien establecido, por ejemplo el concepto de plasticidad. Sabemos que plasticidad existe en los seres humanos, podemos comprobarlo, existen miles de estudios, entonces podemos decir, la plasticidad neuronal, o sea la conexión entre distintas partes del cerebro que ante, anteriormente no eran conectados, que realmente es una muestra de aprendizaje, existe, entonces eso en esencia es aprendizaje en sí, entonces eso es en la categoría de bien establecido. Después hay conceptos que están en la, en la categoría de lo que es probable, por ejemplo tenemos eh, información sobre etapas sensibles, ya no hablamos de etapas críticos, porque si existen etapas críticos puede ser en el primer idioma de uno, en ciertas uh, destrezas de motricidad y en la gestación de una persona, ¿no? pero una vez nacido, en términos académicos, no hay ninguna destreza académica, una cosa que aprendes en la escuela que tiene una etapa crítica. Si no aprendiste a leer de tres años, eh, puedes aprender a leer de siete, o nueve, o diecisiete, o setenta, o sea, existen em, etapas sensibles, o sea, sería mejor aprender me, eh, antes, pero no significa que no puedes aprender. De hecho, tu cerebro sigue aprendiendo hasta que te mueres. Entonces, tú puedes seguir aprendiendo las cosas que aprendes en el colegio: historia, el segundo idioma, um, conceptos de mate, cómo leer. Pero sospechamos, por ciertos casos que sí existen, que, que debe ser importante tener contacto con otros seres humanos para poder desarrollar el primer idioma. Es por eso esa información está en probablemente cierto. O sea, no podemos o sea, estamos utilizando hoy en día mucho más frecuente la idea de etapas sensibles. Tu cerebro está uh, listo por ciertos conceptos en ciertos momentos, pero es por la madurez del cerebro, pero también por conocimientos previos. Sabemos que es mucho más importante el orden de conceptos que la edad de una persona cuando aprenden. Entonces, eso um, es de segunda categoría. Sabemos que estos dos pedazos de información sería buena información podemos utilizar esto pero hay dos categorías más que son peligrosos y debemos evitar uh, la tercera categoría um, se llama especulación inteligente por ejemplo es especulación inteligente pensar que el cuerpo de hombre parece diferente de afuera que el cuerpo de mujer por ende y sus adentros los cerebros deben ser diferentes también pero no son muy, muy, muy parecidos. Hay bien pocas eh, partes del cerebro que sí son distintos. Hay más o menos cinco áreas del cerebro que son levemente distintos en hombres y mujeres. Por ejemplo, el corpus colosseum en la mujer es levemente más grande que el hombre. En el medio de la derecha de, del hombre está levemente más grande que la mujer. Pero no existen estudios que muestran que esta fisiología traduce en comportamiento. Entonces, ¿los hombres y mujeres sí actúan diferente en diferentes momentos? Sí. Y hay muchos estudios que son sobre hormonas. ¿Los hombres y mujeres tienen las mismas hormonas? Sí, pero solo en distintas mediciones. Entonces, sabemos que las hormonas sí cambian comportamiento. Pero el espacio físico, la fisiología del cerebro, hay bien, bien, bien pocos estudios que muestran que hay una diferencia cerebro, o sea, de los hombres o mujeres, diferencias en género, tenemos que tener mucho cuidado en, en decir que los cerebros son distintos. Son más de 99% similares, entonces hay que tener cuidado con esas generalizaciones. Y después de la última categoría tiene que ver con neuromitos, eh, que existe un cerebro derecho, un cerebro izquierdo y que no hay ninguna evidencia atrás. Entonces, esas son cuatro categorías de calidad de información cuando proponemos al panel de expertos a categorizar 76 diferentes creencias o 76 diferentes conceptos que surgen en la literatura, adivina cuántos salieron en cada categoría. Cuántos eran bien establecidos y cuántos eran probables y cuántos eran especulación inteligente y cuántos eran mitos. Tristemente, es de la mayoría de los conceptos que los docentes creen, eh, son mitos. O sea, son cosas que realmente no tienen ningún fundamento. Eso le hace más aún más urgente uh, la necesidad de compartir información de calidad con los docentes. Entonces, para poder comprobar, vamos a revisar esos, eh, algunos de esos 76 conceptos y yo quiero que ustedes decidan ¿Eso es verdadero o eso es falso? ¿O eso tiene mucha evidencia o poco evidencia? ¿En qué categoría pondría cada concepto? Entonces, por ejemplo, Número uno, verdadero o falso, o en qué categoría le pondría. Los cerebros humanos son tan únicos como los rostros, como las caras. Si piensa y reflexiona un poquito, vas a encontrar que, mira, tú tienes dos ojos, dos ojos, dos ojos, tienes una nariz, una nariz, una nariz, tienes dos orejas, dos orejas, dos orejas, pero nadie tiene la misma cara. Entonces, mientras las partes son parecidas, o sea, sirven la misma función en sí, uh, no tenemos las mismas caras y no tenemos los mismos cerebros. Ni los gemelos, que desde el momento que nacen parecen que sus caras son igualitos, no tienen los cerebros iguales. ¿Por qué? ¿Qué cambia el cerebro? La experiencia. Entonces sabemos que no hay dos cerebros que son iguales. Si eso es cierto, ¿influye algo en tu enseñanza? Ojalá que sí. La segunda pregunta, ¿la influencia del conocimiento previo es importante en el aprendizaje de conceptos nuevos? Esto es cierto independiente de la edad, independiente de lo que es una persona eh, recién nacido o hasta en, o sea, un bebé en, en formación, hasta los más mayores de nosotros aquí. Todo lo que aprendemos pasa por un filtro el conocimiento previo porque es parte de la, la sobrevivencia del cerebro estamos tratando de siempre comparar lo que sabemos anteriormente con lo nuevo para poder ahorrar o sea economizar lo que es el aprendizaje es algo que yo puedo eh, asociar con conocimientos previos le hace más fácil aprender ahora el razonamiento y la toma de decisiones se puede divorciarse de las emociones y sentimientos y al hacerlo, mejora la calidad de pensamiento. ¿Se puede divorciar emociones y el pensamiento lógico? Quisiéramos pensar que sí, pero la verdad, la verdad es que es imposible. Eso es un mito total. Básicamente, la estructura del cerebro, tú aprendes, ¿sabes cómo aprendes del mundo? Siempre aprendes a través de los sentidos, ¿cierto? Entonces, al tener un estímulo por los sentidos, sube... La primera parada que hace es va a preguntar la amígdala. A ver, debo tener miedo de esto, debo correr, es algo peligroso. Después, enseguida, casi enseguida, en menos de un segundo, se va al lóbulo frontal, después regresa al hipocampo a preguntar y confirmar lo que vi o lo que es esto. Es realmente algo de tener miedo. Entonces, simplemente por la estructura del cerebro, no puedes. No pasar por lo que es la amígdala que procesa um, memorias emocionales, no se puede evitar este paso. Entonces, sabemos que no hay ninguna decisión. Aquí viene un, una cosa muy muy importante: no hay toma de decisión sin emociones. Entonces, eso cambiaría nuestra manera de enseñar. O sea, ¿qué, qué nos hace hacer diferente en el aula? Creamos los ambientes apropiados. ¿Para aprendizaje o tenemos chicos que tienen miedo de nosotros? Tenemos con que considerar esto porque no hay toma de decisiones sin emociones. Ahora, el cerebro cambia constantemente con la experiencia. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Es una de las pocas cosas de las cinco cosas que sí está bien establecido. Lo que es muy importante para conocer o reconocer es que eh, los cambios que sufre el cerebro son microscópicos y literalmente hay muchos, o sea, hay cambios al nivel celular antes que hay cambios al nivel de comportamiento. Un buen ejemplo de esto es un niño que está aprendiendo a leer. Si has enseñado a algún niño a leer, tú sabes que puede pasar días, semanas, meses leyendo, hablando, tocando las palabras, animando cuentos y todo, y de repente, en un día, Parece que aprende a leer, pero no es cierto que eso pasó en esta instancia. Es que poco a poco, poco a poco, poco a poco, ya lograste crear esos fundamentos necesarios para la lectura. O sea, pero los cambios al nivel molecular, al nivel de las cédulas, y ojo, vocabulario, eh, la una neurona es nada más que una cédula en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, por eso se llama neurona, ¿no? Pero las neuronas, las conexiones entre esas partes depende en um, una práctica, o sea, que recibe la información, que fortaleza, fortaleza, fortaleza y ya al fin existe una conexión. Y hay muchas de esas conexiones que son necesarias antes que se puede lograr ciertos destrezos, como la lectura. Entonces, um, los cambios pasan al nivel microscópico antes que pasen al nivel uh, de comportamiento. Ahora, el cerebro humano tiene altos grados de plasticidad y se des desarrolla a lo largo de la vida. ¿Verdadero o falso? ¿En qué categoría le pondrían? Eso es algo más que está bien establecido. La plasticidad del cerebro existe a lo largo de la vida. Obviamente, existen más altos grados de plasticidad en la edad temprana, pero no significa que no se puede aprender a, a lo largo de la vida. Uno se aprende hasta que se muere. Entonces antiguamente hablamos de lo que era localización, uh, o que X parte del cerebro hace Y. Y con experimentos en plasticidad hemos encontrado que realmente no es cierto. Entonces, la idea es que otras partes del cerebro pueden compensar por las partes dañadas. Entonces ahora a través de los libros tipo um, Connectome de, de son podemos ver a través de los nuevos tipos de neuroimágenes, que no estamos hablando de una parte del cerebro que hace una cosa, sino redes. Entonces, todo el aprendizaje está basado en muchas conexiones entre distintas redes o circuitos neuronales en el cerebro. Ya no hablamos de una parte del cerebro que hace algo, sino las redes que están conectadas. Una duda, y eso es para aclarar otro término, no solo neurona, pero también la terminología de materia gris, materia blanca. Si les pregunta un docente, ¿cuál es mejor?, eh, hacer las cosas amplio o profundo ¿qué respondería en general es mucho mejor por aprendizaje de hacer eh, pocas cosas en forma profunda que muchas cosas en, en, en una forma más eh, superficial la segunda pr pregunta ¿qué es mejor eh, acumular conocimientos o dividido por tiempo sabemos que es mucho mejor Tener uh, una división entre tiempos. Por ejemplo, si tienes cinco horas de esa semana para estudiar, ¿es mejor estudiar cinco horas de golpe o una hora por cinco días? Una hora por cinco días es mucho mejor porque refuerza las conexiones. Entonces, la probabilidad de memoria o fortalecer la memoria es mucho más alto. A ver, materia gris simplemente es el cuerpo neuronal. Yeah, de una neurona, es, es la parte, la, el cuerpo de neurona. La materia blanca es cuando tengo distintos grupos de neuronas y hay una conexión, un sinapsis entre los dos grupos de neur neuronas. Más que practico esto, existe lo que se llama myelin sheath. O sea, una manera de, es más eh, que nada, es grasa. Pero lo que hace es muy rápido la comunicación entre esos grupos de neur neuronas. Entonces, con más práctica, eh, las cosas le hacen más fácil. Por ejemplo, cuando aprendiste a manejar fue largo, duro, utilizaste mucho el cerebro, tenías que pensar mucho, pero ahora ya es automático. Entonces, sabemos que esta práctica ha reforzado las conexiones entre las partes del cerebro necesarias para manejo, entonces, y casi inconsciente, puedes hacerlo en forma más automatizada. Entonces, al momento de tener suficiente práctica, la búsqueda en la memoria es mucho más rápido. Otra pregunta. ¿existen diferencias entre cerebros, entre razas? Si eso es así, entonces dime cuál de esos dos cerebros es el chino y cuál es el negro. No existe diferencias al nivel uh, visible. Obviamente, como mencionamos, todos los cerebros son, son únicos, entonces a ese nivel sí. Eh, existe un ramo de neurociencia, que es la neuroci neurociencia cultural que habla de cómo el refuerzo de ciertos tipos de contactos le cambia levemente el cerebro. Por ejemplo, los japoneses, en vez de contar 1, 2, 3, 4 y tener símbolos árabes que realmente no tienen mucha significancia para nosotros, eh, ellos tienen eh, una distinta manera de, de contar. 1, 2, 3, o sea, los números tienen mucha más significancia en los símbolos, pero también por ejemplo, 23 es literalmente 2, 10, 3, entonces están conceptualizando la enumeración en otro formato, entonces sabemos que eso sí, hay ciertos cambios a, a este nivel um, por ciertas prácticas culturales que más que nada tiene que ver con lenguaje, pero eh, eso es muy distinto de decir, ah, esta persona eh, es, es indio, por eso tiene un nivel de educación, o sea, tiene un nivel de inteligencia más bajo. ¿Qué mentira que es esto? O sea, si controlas por pobreza, vas a encontrar que no, no hay estudios que muestren que una raza tiene menos o mejor rendimiento de otra raza. Entonces, eso es simplemente racista decir esto. Pregunta, ¿las partes del cerebro actúan aisladas las unas del otro? ¿Existe un cerebro izquierdo un cerebro derecho? No, sabemos que eso también es un mito total que está basado en el siglo XIX de la conceptualización, que, que hay partes distintas y si una persona que puede ser muy especial y creativo es de derecho y lógico, es discreta, eso no es cierto para nada, entonces ojalá que nunca... Se mete en esos argumentos. La, es bueno argumentar que debe haber más creatividad en las aulas, totalmente de acuerdo. Pero decir que es porque el cerebro derecho necesita eso, eso sí es mentira. Entonces, um, no se mete en ese argumento, por favor. En promedio, la mayoría de las personas solo utilizan 10% de sus cerebros. Sabemos que eso simplemente no es cierto. No es cierto que solo utilizamos 10% del cerebro. Sí es cierto que todos podemos utilizar más que estamos utilizando. Compartimos mucho con, con medicina y uno es la primera regla. La primera regla de medicina es no hacer daño. Entonces yo creo que todos los que son mitos aquí hacen daño. Si dicen a un chico, por ejemplo, Solo utilizas 10% de tu cerebro y qué pena que ya ganaste tu cota o algo así. Eso hace daño porque pone un límite a lo que es el rendimiento de un estudiante. Entonces, eh, evita, evita lo que son todos esos mitos. ¿no? Ah, a propósito, este mito surgió en los 80s, literalmente, cuando empezamos a tener eh, mejores imágenes de cerebro y e hicimos algunos ejercicios como: por favor, nombre a todos los los animales que comienza con la letra E. Entonces, o sea, empezaron a nombrar los animales y tomaron esas tomografías y obviamente menos de 10% estaba eliminado en ese momento. Sin tomar en cuenta que puede ser que era 100% de lo que es necesario para nombrar o sea, animales con esta letra. Entonces, ahora que llega a ser más y más y más sofisticado en los neuroimágenes, podemos ver con más precisión, pero todavía lejos de lo que sería, um, o sea, una un buena uh, imagen de, del cerebro pensando, pero podemos ver que son, o sea, cruces por todos los lados. Hay muchas conexiones entre distintas partes y eso varía dependiendo de tu nivel de expertise eh, si es una cosa que estás mirando por la primera vez, si realmente estás poniendo esfuerzo, si estás motivado, hay miles de factores que incluyen cuánto de cerebro estás utilizando. No, es cierto que los, los seres humanos tenemos un triple cerebro, un cerebro reptiliano o algo así. Eso sí, no, no, no somos reptilianos, no venimos o sea, de ese ramo. Entonces, es una, una anécdota que, que algunas personas utilizan para tratar de hacerlo sencillo, pero... ¿Sabes qué? El cerebro no es sencillo. El aprendizaje no es sencillo. Y no debemos lamentar esto. O sea, debemos apreciar que tienes un solo cerebro, a propósito, que tiene varias funciones. Obviamente, algunas que son eh, funciones muy básicas de cómo acordarnos eh, a respirar y tener o sea, el corazón que funciona. Y otras cosas que son bastante más sofisticadas, como pensar eh, o imaginar o crear Obviamente son distintas eh, destrezas que parecen algunos más bases que otros, pero no es correcto hablar de tener tres cerebros en uno. ¿La nutrición tiene impacto sobre el cerebro, sobre el aprendizaje? Obviamente que sí. Eh, básicamente, alrededor del 20% de las calorías que, que comes están utilizando el cerebro. El problema es que no todas las calorías son iguales, entonces si comes solo... Eh, papas fritas y cola, puedes tener suficientes calorías, pero eso no te ayuda a pensar bien. No hay una dieta perfecta para el cerebro, pero tu cerebro es qué? es un órgano, ¿no? Entonces, ¿cuál es otro órgano importante en tu cuerpo? Corazón. Entonces, una regla básica es lo que es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. Entonces, no hay un, una, una, una dieta, o sea, aprobado que mejora el cerebro. Entonces, um, cada uno tiene que buscar su, su, su propio camino en ese sentido, pero hay que revisar y hay que entender que algunos niños que están llegando a tu clase a lo mejor no han comido nada, o sea, antes de la primera hora de clase. Y eso no le da lo que es la energía necesaria para que el cerebro aprende. Eh, ¿El dormir es importante para aprender? Obviamente, pero por dos razones. Sabemos que dormir está separado en lo que es dormir y soñar. También eh, hablamos un poquito sobre la importancia de memoria y atención en el aprendizaje. ¿Puedes aprender sin memoria? No. ¿Puedes aprender sin prestar atención? No. Entonces, si no hay aprendizaje sin atención y no hay aprendizaje sin memoria, esas son dos pistas. El dormir y el soñar responde a dos distintas uh, partes del aprendizaje, pero los dos son importantes. El dormir es importantísimo por atención. Si no duermes bien, no puedes prestar atención. Pero el soñar, la etapa de sueño, es importantísimo. Stickold ha mostrado, él está en Harvard en 2005, encontró que hay una combinación de neurotransmisores, esos son químicos en el cerebro, hay una combinación de neurotransmisores que ayuda en la consolidación de memorias que solo existe en la etapa de soñar. Soñamos más o menos 20-25% de, del tiempo que estamos durmiendo, entonces... Uh, Esta etapa es muy importante. Ustedes pueden constar con eso seguramente. Un chico que no duerme toda la noche y dice, mira profe, estudié por tu examen eh, y en el examen mismo logra rendir bien, o sea, saca buena nota. Pero tú le preguntas a ese estudiante 24 horas, pues, la misma pregunta y no va a poder contestar. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? porque no había pasado por la etapa de soñar, no había dormido bien, tampoco ha soñado bien, entonces sin la etapa de soñar no tenía esa consolidación de memoria importante y por ende la información que tenía en su cabeza era en el estado de más o menos una, una memoria de trabajo pero no de largo plazo y para tener aprendizaje de verdad tienes que meter la memoria a largo plazo no de corto plazo ni de trabajo, sino de largo plazo. Entonces, y la única manera que algo, uh, una experiencia, entra en memoria de largo plazo es después de dormir. Entonces, realmente, si quieres medir algún conocimiento de los chicos, pregúntale 24 horas después del de, de supuesto momento de aprendizaje y ahí se puede confirmar si ha aprendido o no. Todo lo que es importante acerca del cerebro se determina antes de los tres años. Eh, sí y no. Aquí viene el problema. Existen etapas importantísimas. Si tienes mala nutrición en los primeros tres años, si tienes un niño bajo estrés tóxico en los primeros tres años, muy difícilmente puedes recuperar esta arquitectura básica sobre la cual puedes construir nuevos conocimientos. Pero la mayoría de los chicos en sus aulas no tienen eh, mala nutrición, tampoco un estrés tóxico. Lo que necesitamos es una estimulación normal. El problema es, en, en términos de la sociedad, hemos cambiado mucho. Eh, muchos de los papás, los dos trabajan, o el niño queda en casa con alguien que no está ni hablando con ellos. Eh, los chicos no saben tener ni una conversación eh, durante el almuerzo o la cena, no, no saben conversar e interactuar, entonces por ahí no tienen vocabulario de nivel um, normal por la edad. Uh, sabemos que en América Latina leemos menos libros por cápita que, que en otras partes del mundo, por ende, o sea, no hay estimulación del lenguaje necesario y hay una conexión muy directa de lenguaje y calidad de pensamiento. Entonces, obviamente, sería mejor si cada niño eh, tenía padres y madres de familia que leyeron a ellos desde que nacen, que jueguen con ellos eh, todo el tiempo. Eso sería lo más. Eh, normal, de simplemente preguntar al niño, de, de hacerle reflexionar, de enseñarles ciertos valores, de jugar con ellos en el lodo. O sea, no es importante eh, la extra inversión que está vendiendo um, hoy en día que necesitan los niños. Además, um, John Brunner escribió un libro que se llama The Myth of the First Three Years que tiene que ver con toda una industria que está creado alrededor de de esta venta de concepto que hay que estimular en forma, o sea, extra al niño entre esa etapa. Lo que sabemos lo que es adecuado es suficiente, pero tenemos que realmente tomar eso en cuenta también, o sea, qué es adecuado, qué es una estimulación adecuada. Y a propósito, tengo tres libros en, en, en esta línea um, que tienen que ver con mente, cerebro, educación, que nacieron desde mi, mi tesis, um, en 2008 y ha sido actualizado hasta este que salió hace como dos meses en abril de 2014.